Los criminales Profesionales Los más buscados De la Ciudad Unidos demostrando soy en realidad, pero qué me iba a pasar si decían la verdad, creen que esta criminal no estaba registrada porque logré hackear la base engañando a la ley y así cada vez me involucré más en la destrucción total para continuar, el collar definió el equipo de la misión ascendida por un billón de yenes y seguir con vida que estuve por perderla en varias ocasiones tienen permiso de matarnos los ejecutores por lo que vamos a hacer y rompir un edificio conseguirlo de la bóveda y llevarla a su destino algo especial que canto quiere por alguna razón, los acudaman ignoran, solo buscan diversión y yo seré una más por el que generan, ¿Cómo condené mi vida tanto por una moneda? Los criminales, profesionales, los más buscados de la ciudad unidos Demostrándoles su grande poder en mil años podrán atrapar los la mejor seguridad te cansa interesante Espero que no sea fácil que me aburro bastante Cuando no hay acceso total estoy a contratiempo Y un jefe final bien que empiece el juego Para los trabajos siempre soy la mejor opción Nunca fallamos en la entrega mi voto Yo siempre cumpliré mi trabajo si me interrumpes Hay un mensaje para ti al final del túnel Ya lo quiero no querrán que me haga cargo He sentenciado a medio millón de años No me creen yo no ensucio mis manos Mejor dejaré que se encargue mi hermano De acuerdo yo seré tu oponente ¡Peleemos ya! Espero que seas fuerte y más, Frente, me divertiré, aunque muera te derrotaré Los criminales, profesionales, los más buscados de la ciudad Confía, puedo sanar tu herida Mi trabajo es simple, jugar con las vidas Yo decido quién vive o muere Y ver el control en mi mano es una bella vista No tan hermosa como ella, es inigualable Tiene un tono especial que nunca vi antes Y cada vez más crece ese color amada Nadie te matará, solo yo Haré todo lo posible para que estén a salvo No permitiré que se los lleven a canto Mi mentira será verdad y que tú crees No sacudamos a reunir a se cumple. Sabes con seguridad todos mis delitos ¿De qué me acusaría si no hay registros? Soy una civil herida no un criminal, la verdad está a mi lado, la que ve la ciudad Los criminales, profesionales, los más buscados de la Ciudad Unidos Demostrándoles su grande poder que ni en mil podrán atrapar los fugitivos Los criminales, profesionales, los más buscados de la Ciudad Unidos. I <laughs>